Bueno, pues con este aplauso, como estáis viendo, son las 8. Bueno, más bien, como estáis oyendo. Hoy estamos en un nuevo vídeo y lo que vamos a hacer es el pino. Vamos a ver si lo podemos aguantar un poquito más. Eh, la verdad es que creo que el reto de hoy va a intentar ser a los 10 segundos. Y lo voy a intentar con este aplauso que tenemos aquí de fondo Vamos a volver a intentarlo Pero antes que me baje la sangre otra vez al cuerpo Parece que ya voy cogiendo un poquito más soltura con el pino, la verdad eh, Estos días pues he estado haciendo flexiones eh, Y voy desde los 10 Las 10 flexiones, ahora consigo hacer alrededor de, de 30 flexiones Y bueno, también lo que estoy intentando es desde, desde las rodillas poniendo los codos, pues intentarme levantar Y bueno, yo creo que poco a poco pues ya voy cogiendo fuerza en los hombros para hacer el pino y... Y esperemos que pronto pueda controlarlo un poco mejor Ahora como lo estáis viendo en realidad me voy para adelante me voy para atrás y, y me sale de aquella manera Pero más o menos vamos cogiendo el ritmo La verdad es que no se está dando nada mal para, para el tiempo que llevamos Así que venga, vamos a intentarlo una vez más que he ido tan adelante aguantando que <risa> al, final, al final solo me habéis visto las piernas pero bueno el problema de eso del pino es que eh, no consigo quedarme quieto en el sitio y al final me voy yendo hacia adelante por eso por, por las piernas no porque vas a ir quedando al final todo tu cuerpo y claro pues al final te vences, pero tienes que, que aguantar ahí en el sitio y es que para mí eso es súper complicado, súper difícil. Creo que ya os he hablado de estos tulipanes que tengo aquí, que me los traje de Ámsterdam eh, y la verdad es que están creciendo ahora, que hay lluvia y también hay algo de luz y yo creo que están bastante bonitos. Así que os lo voy a enseñar. Bueno, aguantado ahí como un cabroncete A ver cuánto, cuánto podía hacer Y yo creo que no va mal, no va mal el pino eh, La verdad es que ahora lo que tengo que hacer es mantenerme justo en el sitio Porque es que lo único que consigo es irme que de un lado para otro No consigo quedarme justo en el sitio Pero bueno, yo creo que bastante bien voy a dejar aquí el vídeo porque la verdad es que... Me está avisando el tiempo de que mejor me meta para adentro porque seguro que dentro de nada empieza a llover. La verdad es que este día ha estado bastante despejado, pero... Están viniendo unas nubes bastante negras de por allí, aunque por ahí la verdad es que se ve bastante despejado. Así que creo que mejor me voy metiendo ya dentro, dentro de casa, no vaya a ser que mojemos la cámara, me moje yo y al final... La, la tengamos, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Si sí, lo oís, no sé si lo podéis oír, pero, pero está bastante cabreado. Aquí el, el dios trueno. Bueno, y como habéis oído, la tormenta es bastante grande fuera, así que ya no podemos practicar el vino ahí en la terraza, así que nos hemos venido aquí dentro a terminarlo, porque la verdad es que estaba editando el vídeo y creo que duró bastante, así que vamos a intentarlo una última vez, a ver cuánto conseguimos aguantar. lo habéis creído que no estaba haciendo el pino, hombre venga, nos vemos en el próximo vídeo hasta luego